Bueno chicos, pues soy el doctor Andreu, imagino que ya me conoceréis, ya me habréis visto en el canal de Más Músculo, junto a mi compañero Fran Ossés en el programa Concienciados. Hoy estoy yo solo, eh, vamos a empezar una serie de vídeos hablando sobre temas de, de salud en general, más allá del culturismo, que al final es lo que, lo que más tratamos en el, en el programa de Concienciados. Y nada, eh, la temática del día de hoy es sobre la testosterona, vamos a hacer un vídeo hablando sobre qué es, dónde se produce, diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son sus opciones, así como los signos y síntomas de bajo nivel de testosterona y cuáles son las opciones para la reposición de, de estos niveles de testosterona a unos niveles eh, fisiológicos. En primer lugar, tenemos que hablar sobre qué es la testosterona. La testosterona es una hormona esteroidea derivada del colesterol. Es la principal hormona sexual masculina, pero también se encuentra eh, a niveles más reducidos en el organismo de la mujer. Es decir, la testosterona de la mujer también es una hormona que ejerce funciones importantes que posteriormente comentaremos. Eso sí, los niveles de testosterona evidentemente son unas 20 veces mayores en los hombres adultos que en las mujeres. En primer lugar tenemos que comentar dónde se produce la testosterona. En los hombres la testosterona se produce fundamentalmente en el testículo, en las células de Ley, y una pequeña proporción se produce en la glándula suprarrenal. En las mujeres la producción de testosterona fundamentalmente se produce en las glándulas suprarrenales en forma de dihidroepiandrosterona, que a nivel periférico se transformará en testosterona. Y una pequeña cantidad se produce en las células de la teca del ovario. Que eh, en ciertas enfermedades como las del síndrome de ovario poliquístico, esta producción está aumentada y son estas mujeres las que presentan signos y síntomas de hiperandrogenismo En cuanto a los niveles, cuando realizamos una analítica, eh, los niveles de normalidad en hombres y mujeres evidentemente son diferentes. Los niveles normales de, de testosterona en los varones oscilan entre 300 y 1000 nanogramos partido de decilit, mientras que en las mujeres varían entre 15 y 70 nanogramos partido de decilit. En cuanto a la producción diaria de testosterona, evidentemente también será diferente en hombres y mujeres. En hombres, la producción diaria de testosterona varía entre unos 7 y unos 11 miligramos al día, mientras que en las mujeres es aproximadamente entre 0,1 y 0,4 miligramos al día de esta testosterona que se produce puede seguir varias rutas por un lado la testosterona puede unirse directamente al receptor androgénico y hacer sus efectos de androgenismo y de anabolismo que posteriormente comentaremos y diferenciaremos eh, para hablar de las funciones que tiene la testosterona en nuestro organismo por otro lado un 5% de esta testosterona interactúa con la 5-alfa reductasa y se convierte en dihidrotestosterona que es una hormona mucho más androgénica que la propia testosterona. Por otro lado, un 0,2% de la testosterona eh, interactúa con la aromatasa y se convierte en estradiol. Y el restante de la testosterona va a la vía de la inactivación, bien a nivel hepático o bien a nivel renal. Cuando nosotros hacemos una analítica, tendremos que hablar de testosterona total, de testosterona libre, y de testosterona biodisponible. En primer lugar, la testosterona total incluye tanto a toda la testosterona que se encuentra en nuestro organismo eh, como aquella, es decir, tanto la testosterona que está libre como aquella que está unida a las proteínas transportadoras. La testosterona libre representa aproximadamente solo un 2% de toda la testosterona y es esta testosterona que se une al receptor androgénico y hace sus efectos de anabolismo y androgenismo. Por otro lado está la testosterona unida a proteínas que eh, la mitad de ella está unida a la SHBG, a la proteína transportadora de hormonas sexuales de la cual le cuesta bastante liberarse y la otra, la otra mitad restante se encuentra unida a la albúmina de la cual sí que se libera con mayor facilidad. Eh, por último tenemos que hablar de la testosterona eh, biodisponible que incluye tanto la testosterona libre como la testosterona unida a la albúmina, ya que de esta sí que se libera con facilidad y puede unirse al receptor androgénico para hacer sus efectos de anabolismo y androgenismo. Pues ahora tendremos que hablar de cuáles son las principales funciones de la testosterona. Por un lado, eh, hablaremos de anabolismo y por otro lado, hablaremos de androgenismo. Esto no quiere decir que haya un receptor androgénico y un receptor anabólico, el receptor es el mismo. Lo único es que dependiendo de dónde se una, los efectos que producirá la testosterona serán anabólicos o androgénicos. Muy bien, entendiendo este concepto, entendemos como anabólico el aumento de la masa muscular, es decir, por eso los varones, cuando alcanzan la pubertad, tienen un mayor desarrollo de masa muscular que el que tienen eh, las mujeres, y eso por estos mayores niveles de testosterona que hemos comentado eh, previamente que tienen los hombres en comparación con las mujeres. Por otro lado, eh, hablaríamos de el desarrollo del hueso, el aumento de la densidad mineral ósea por este estímulo de los osteoblastos. Es por ello que la osteoporosis es más frecuente en las mujeres que en los varones. El estradiol también tiene un efecto importante sobre el hueso, pero evitando que se produzca degradación del hueso. A diferencia de la testosterona, que lo que favorece es el depósito del, min del mineral óseo sobre el propio hueso, es decir, aumenta la densidad mineral ósea del hueso. Y por otro lado también el aumento de la, del hematocrito de la serie roja mediante dos vías por un lado eh, inhibiendo la exilina que al inhibir la exilina aumenta la ferroportina con lo cual la absorción intestinal de hierro aumentará favoreciendo un mayor aporte de hierro para la síntesis de glóbulos rojos y por otro lado mediante el estímulo de la síntesis de eritropoyetina a nivel renal de hecho antes de que se empezase a utilizar y se descubriese la, la eritropoyetina la testosterona estaba aprobada como terapia para las anemias, para muchas anemias, eh, anemias aplásticas, para muchas anemias en niños, incluso en el ciclismo se utilizaba antes del descubrimiento de la EPO la testosterona como terapia para aumentar los glóbulos rojos. Pues bien, ya hemos comentado lo que hace referencia al anabolismo y ahora comentamos lo que hace referencia al androgenismo. El androgenismo es la, el desarrollo de las características eh, fenotípicas eh, del, del hombre, es decir, la distribución del vello corporal, el aumento de la producción de sebo de las glándulas sebáceas, el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, es decir, el desarrollo del pene y el descenso de los testículos a la bolsa escrutal. De hecho, en unos niveles eh, óptimos de testosterona y DHT son necesarios para que durante la embriogénesis el embrión desarrolle estos caracteres sexuales y se diferencie como eh, varón. Eh, aparte de esto, también evidentemente incluimos el acné, incluimos eh, la libido, es decir, la esfera sexual, eh, también la agresividad, por eso generalmente los varones suelen tener mayor agresividad, mayor tendencia al conflicto que, que las mujeres, también el crecimiento de, de la próstata, pues la próstata tiene receptores eh, androgénicos y cuando se produce una unión por parte de la dihidrotestosterona, pues aumenta el, el tamaño de, de la próstata muchas veces eh, los pacientes para evitar estos efectos del androgenismo eh, utilizan inhibidores de la 5-alfa reductasa ya que el principal um, determinante de este, de este androgenismo es la THT, entonces al inhibir la eh, 5-alfa reductasa evitamos la conversión de testosterona en dihidrotestosterona que es mucho más androgénica que la propia testosterona y siempre surge la misma duda. Siempre me preguntan lo mismo. Andreu. esto nos afecta a la ganancia de masa muscular y a la pérdida de grasa? Pues no. Ya que la dihidrotestosterona, a diferencia de lo que ocurre en la piel, eh, produciendo el acné, la glándula sebácea, el olor, a, a diferencia de lo que, lo, que, lo que ocurre a nivel de la laringe, que produce el desarrollo de las cuerdas vocales y esa voz grave que tiene el hombre característica, a diferencia de lo que ocurre en la próstata, que produce ese crecimiento de la próstata, a diferencia de lo que ocurre en el cabello, ya no solo en la distribución corporal, sino esa alopecia androgénica que se asocia al, al hombre o a las mujeres con exceso de andrógeno, la DHT a nivel muscular y a nivel óseo, y a nivel del, de los adipocitos, a nivel de la grasa periférica, es rápidamente degradada por las tres alfa-HSD. Entonces, al ser rápidamente degradadas, prácticamente no influye en el desarrollo de la masa muscular. Entonces, hemos de decir, por tanto, que el uso de inhibidores de A5-alfa reductasa no interfieren con nuestros propósitos estéticos de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Bueno, muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Eh, recordaros que os suscribáis a aquellos que no estéis suscritos al canal y que me dejéis en comentario dudas, preguntas, que se os responderán acerca de este tema, así como propuestas eh, sobre temas para próximos vídeos, ya que la idea es hacer una saga de vídeos sobre medicina en general, que no tengan que ver únicamente con el culturismo, ya que para eso ya tenemos el programa de Concienciados, sino para abarcar un, un público más, más genérico. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos.